Sí, se han registrado algunos productos que han subido de precio. Tenemos el aceite, tenemos las sardinas, eh, el arroz, han subido algunos artículos, casi todos, todos los artículos de primera necesidad han tenido alza en sus precios en los últimos días. ¿A qué se cree usted que se deba el aumento? Bueno, mi amor, en esta área se dan muchas cosas. Pues aquí no hay control para esos precios. Entonces, eh, al no haber un, una persona que se encargue para darle eh, seguimiento a esos precios, pues las cosas se les salen de la mano. Y los grandes productores, tú sabes, hacer lo que ellos quieran con, con esos productos básica, familiar, que han aumentado de precio. Tenemos en el caso reciente de apenas en el día de ayer los embutidos de una de las principales compañías. Tenemos los precios de las pastas alimenticias que nuevamente han subido de precio. Tenemos los precios de los aceites que por cuarta vez han subido hace unos 15 días. Y nosotros como sector comercio estamos bastante, bastante preocupados por la situación de la alza de los artículos de la primera necesidad. Estamos viendo que el dólar eh, ha estado disminuyendo, inclusive porque en el día de ayer vimos, según la tasa del Banco Central, que ha disminuido aproximadamente unos 20 puntos el precio del dólar y, sin embargo, estamos viendo cómo los precios de los principales artículos de la canasta familiar están subiendo. Algunos de los industriales dicen que la causa es por, por la escasez de los alimentos a nivel internacional, como es el caso de la soya, que ha estado disminuyendo eh, eh, lo que es la, la oferta, pero el precio ha, se ha aumentado a nivel internacional por la demanda que tiene China. Pero sin embargo nosotros consideramos de que los precios eh, ya van aproximadamente cuatro veces que los aceites han subido y las pastas y otros productos básicos. Y es por esto que nosotros estamos preocupados, pero a la vez exhortamos nuevamente al gobierno para que eh, creen eh, lo que es una mesa de diálogo con los industriales. Debe de haber estabilidad en los precios de los artículos aquí en la República Dominicana porque la gente ya no aguanta los aumentos de los precios el comercio ha tenido que absorber gran parte de los aumentos también lo que disminuye lo que son los márgenes de beneficio para los principales comerciantes y sectores empresariales del país pero la, los consumidores son los más afectados y es por esto que nosotros velamos con una solución pronta a esta situación que, para que no se escape de las manos Bien, gracias siempre